El senador por la provincia Duarte Amílcar Romero se refirió este lunes a la campaña de descrédito que se lleva a cabo en contra del país, asegura es dirigida por sectores muy interesados. Eso Es una campaña dirigida porque incluso los organismos competentes como son la Policía Nacional y el Ministerio Público y diríamos que las otras organizaciones que tienen que ver con la seguridad del Estado han actuado de manera en que es un tal y como se ha definido un caso complejo, y definitivamente tienen que mantener lo que es una investigación profunda para dar con todos los planificadores de este lamentable hecho, con una de las figuras más sobresalientes y una referencia a nivel internacional, como es mi amigo el Big Pacpi. Y en ese sentido el Estado está actuando, está actuando adecuadamente y lo ha dicho. Una campaña de decreto, República Dominicana ahora mismo es el ejemplo y es la referencia en materia de turismo en Latinoamérica. Asegura que el turismo es único y no entiende la necesidad de hacer daño al país cuando se conoce que este territorio es seguro. Hay esa intención de hacerle daño a lo que es eh, una actividad bonita, es una actividad donde nosotros tenemos mucho que enseñar a los países hermanos y definitivamente eso obedece a eso, de todo modo. Qué bueno que en el día de ayer eh, unos nueve eh, sospechosos, diríamos, porque hasta que no se eh, fueron, eh, le fueron dadas cohesión por un año a fin de poder mantener lo que es el, la investigación que es necesaria y dar al trate con los at, a, a, a, a, a actores intelectuales. Y en ese sentido nosotros esperamos que cuando eso ocurra, pues la justicia, que la justicia eh, eh, Haga su papel y que pueda ser una, una, un ejemplo también en las consecuencias que puedan tener ellos. Pero definitivamente en la República Dominicana. El se... ¿Ha crecido el nivel de delincuencia? Sí o no. No, hombre, no, no, no, Nosotros tenemos tanta, igual o menos delincuencia que cualquier otro, pero no, no más que otro. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.